19.5 días en Q84 Si bien hay algo que nos pasa a todos es tener un mal día Cuando te levantas, normal, a la hora ya te vas dando cuenta que el día va a ser un poco complicado Y es simple porque hay una solución a eso es simplemente esperar. Por eso bien se dice que si tienes un mal día vete a acostar que mañana te levantas. entonces sé si el único punto es el tiempo y desgraciadamente el ser humano no puede conformarse con el presente y esperar y ser paciente. Sí, pues hay un problema en esa historia y siempre vamos a sufrir en el presente. y Nunca vamos a decirnos que pasará, que todo irá bien, que todo va a ir mejor, que nada puede empeorar más. De lo que está. Y aún así seguimos quejándonos y aún así seguimos sufriendo. Aunque sabemos que mañana va a ser otro día. Aunque sabemos que a lo mejor en dos horas se resuelve el problema. Pues no, vamos a sufrir. Inconscientemente vamos a sufrir. Conscientemente vamos a sufrir. sufrimientamente vamos a sufrir. Entonces en este planeta... Para no hacer el mismo error y para no tener las mismas mierdas que tiene el planeta Tierra Pues se ha inventado una máquina Una máquina que te pone a ti con tus dos ojos, con tus dos oídos y con tus dos huecos de la nariz Y tu mano también En una situación que te, a lo mejor te agrada más que en la que estás viviendo ahora mismo Solamente durante 15 minutos y 43 segundos El planeta Q84 ha creado una máquina donde te deja ese... Espacio de tiempo En otro ambiente En un lugar mejor Un lugar que a lo mejor Te relaja a ti Y solamente Está calculado Para ti Para tu problema si tienes un problema Pues te va a resolver La máquina poniéndote En tal lugar Puede que no funcione Es muy cara la máquina Y si no funciona Está jodido Porque a veces Y sí, casi siempre La tecnología no es perfecta Pero por lo menos Tenemos aquí en este planeta Esa máquina Que nos da un poco y la mayoría de las veces nos da felicidad en un momento presente Y nos hace olvidar el mal día que estamos teniendo en la realidad Más nada, la máquina de la solución a tu problema presente Te quiero muchísimo la esperanza, es lo más importante de mi punto de vista No existe sola una y una sola verdad Existen tres, la tuya, la mía y la verdad Todo es relativo en este mundo, te quiero muchísimo No seas hipócrita Solamente que te importa un carajo lo demás Y vive por ti Respeta tu condición Y respeta Tu respeto Respeta lo que crees tú que es bueno Y así será No vayas en contra de tu naturaleza Un beso man.